El gobierno bajó 10 y 12 pesos a los combustibles, pero es una estafa para que estemos claros. ¿Por es qué el petróleo está a 32 dólares? O sea, busquen cuando el petróleo en otro momento se vio a 32 dólares, con el dólar a 53 que está ahora. Para que ustedes vean cuánto costaba un galón de gasolina de la premium de la regular Un galón de gasoil regular Un galón de gasolina premium Y el gas licuado de petróleo Ustedes verán Que todavía está alto Alto, alto, porque eso debiera estar Más bajito, porque el gobierno No lo baja en la medida que debe de bajar Entonces eh, Aquí tenemos en El hermano eh, Carlos el eh, eh, Primo Carlos, buena primo Primo, ¿cómo usted ve el que todos los días está subiendo? No, y va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. No, y dólar va a seguir Tú estás por los primo, si Dios no mete su mano. ¿Por qué no me trae divisa el país? Bueno, mira, el panorama es sumamente feo porque ahora, con este, esta enfermedad, el turismo va a bajar. Va a bajar el turismo. Los turistas no van a querer estar y que paseando. Ya incluso en Estados Unidos le prohibieron la entrada a varios turistas de varios países de Europa y cancelaron los vuelos por 30 días de Europa y de otros países. Entonces, las remesas que llegan a República Dominicana si se paraliza y se crea una crisis económica, eso afecta lógicamente a, Estados Unidos, a, a República Dominicana y, y el desplome económico, o sea... Se nota, se nota, por eso eh, debe de aplicarse una política de austeridad y de no derroche Porque lo que está viviendo el mundo es para preocuparse Incluso, Adriano, yo no voy a leer para que ustedes vean Este hombre dice, ¿qué hay detrás de esto? Yo no voy a leer para que ustedes no me... Señores, y el que encuentre los lentes míos se me perdieron mis lentes Los otros lentes se me perdieron el que lo encuentre, porque nada más me sirven a mí. Esos lentes no le sirven a más a nadie. Entonces, vamos a ver. Por pues suerte que yo tenía esto de... Eh, de reserva. Pero los reales lentes de yo leer en grande. No los tengo, men. No los tengo. que lo traigan a recepción. Los lentes de Omar Peralta, las teorías de siempre, dice aquí. ¿Qué hay detrás? Mírenlo ahí. Las teorías de siempre. Bien. Dice, ¿qué hay detrás? Préstenle atención para que ustedes vean, que esa misma pregunta yo me la he hecho. ¿Qué hay detrás del COVID-19? La histeria alrededor del coronavirus llamado COVID-19 es, es de una magnitud desconocida en los últimos tiempos. Sin que sea la peor tragedia, oiga, no es la peor tragedia que ha tenido el mundo La humanidad ha vivido la peor tragedia, esa no es la peor tragedia De acuerdo con su mortalidad, el COVID-19 es de pandemia menos letal Según la Organización Mundial de la Salud, mil personas mueren de tuberculosis diariamente Oigan esto, y no hay esa alarma con la tuberculosis Diariamente, según la Organización Mundial de la Salud, diario Los que han muerto de coronavirus en todos estos meses 3.000 diarios de tuberculosis mueren 3.000 Entonces oigan esto 2.000 mueren diario por el SIDA Diario mueren 2.000 por el SIDA Más de 95 mil personas Murieron por gripe, oiga, por gripe el año pasado. Y por el COVID han muerto menos de mil personas. mil personas, como yo dije. ¿A qué viene la alarma que ha obligado a suspender toda reunión masiva? Y ha puesto ciudades enteras en cuarentena. ¿Qué hay detrás de este pánico inducido? ¿Hay algo ajeno a la salud? Detrás... Oye, suerte, ¿eso, eso es pa... Ahora, yo me siento feliz de ser como soy. ¿Qué yo dije desde que vi eso? Eso no me va a poner. Son... Es cíclico. El mundo va a conocer cíclicamente. No es que tú no tomes medida. No, yo no he dicho eso. Pero tampoco di que esta locura y esta alarma. Cuando aquí ha venido la famosa chikungunya. Aquí vino la malaria. Eh, la que se yo qué. El dengue. Muchísimas cosas que matan mucho más gente que esto. Y no es esa vaina de que de esas cerradera de ciudad, eh, paro laboral y qué sé yo, qué, Dios santo, por una cosa increíble. Entonces, yo esa misma pregunta que el director del periódico Diario Libre se hace, yo me la hago, porque detrás de eso hay algo, que no lo sabemos ahora. Ni tampoco nos vamos a poner a especular Pero lo sabremos tarde o temprano Tarde o temprano La verdad Saldrá a flote Porque Sencillamente Es una cuestión que uno no entiende Miren yo tenía día Y vamos a enviarle saludos a, Y debo decir que anoche Yo tuve que hacer otro programa Prácticamente <tose> con la cantidad de personas que me llamaron de Estados Unidos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Omar. Sí. La gripe española de 1918 mató más de 55 millones de gente en Europa. Así es. Y en el siglo III. O sea, en el año 300. Sí. La pepe negra. Sí, sí. En la misma Europa. Sí. En 400 años mató más de 500 millones de gente también. Claro, es que ha habido muchas. Eso es cíclico, como tú dices. Eso es cíclico. De tiempo en tiempo, la humanidad conoce muchísima desgracia, de sí. enfermedades que matan millones de personas. Millones. Y tal como tú dices, eso es verdad. Esas dos eh, eh, pandemias de esa época. Mataron muchísima gente y han matado y la malaria tuvo su tiempo que mató muchísima gente. Eh, eh, el dengue ha matado muchísima gente y el dengue, el dengue se queda para siempre porque todos los años lo tenemos.